Había una, grande, grande, grande. Había, Había una sandía grande, grande, grande. Había una sandía grande, grande, grande. ¿Había una sandía ¿no? grande, grande, grande. Que quería hacer la más bella del mundo. Que quería hacer la más del mundo. Y para el mundo conquistar. Y para el mundo conquistar. Y ya el a saltar. grande. ya aprendí a saltar. Había una sandía grande grande, grande. Había una sandía grande Quería ser la más bella del mundo. Que quería ser la más bella del mundo. Y para el mundo conquistar. Y para el mundo conquistar. Swim, swim, aprendió nada. Swim, swim, nada. Había una sandía grande, grande, grande. Había una sandía grande, grande, grande. Quería ser la más bella del mundo. Quería ser la más bella del mundo. Y para el mundo conquistar. Y para el mundo conquistar. やばい Dance! dance. dance, dance okay?